En este vídeo vamos a demostrar que cualquier sucesión tiene como máximo un límite. Es decir, que si U es una sucesión que se representa como una función de los naturales en los reales y suponemos que A es el límite de U y B también es el límite de U, entonces A y B tienen que ser iguales. Bien, pues vamos a empezar por el principio. Importamos la librería de los reales. Declaramos que u va a ser una variable para las sucesiones de números reales y que a, b, x e, y van a ser variables sobre números reales. Además, vamos a utilizar algunas notaciones, definiciones y lemas que hemos visto en vídeos anteriores. En concreto... Vamos a usar la definición de la barra para el valor absoluto, vamos a usar la definición del límite, de manera que c es un límite de u, lo que significa que para cualquier epsilon positivo existe un n a partir del cual la diferencia en valor absoluto de un menos c es menor o igual que s. Y vamos a usar... Un lema que a su vez usa otro, que es el que nos va a garantizar cuando dos números son iguales. X es igual a Y significa que la diferencia en valor absoluto se puede hacer tan pequeña como se quiera. Este lema era consecuencia de otro que X es cero, significa que X se puede hacer en valor absoluto tan pequeño como se quiera. Bien, pues con esa con ese recordatorio vamos a ver la primera demostración que la vamos a hacer por táctica y yendo a los detalles. Veamos, tenemos que demostrar que A y B son iguales. Entonces vamos a utilizar el lema de la igualdad, es decir, que eh, la diferencia en valor absoluto se puede hacer tan pequeña como se quiera. Exactamente este lema es el que quiero utilizar y entonces, en lugar de recordar, lo que tenemos que demostrar es que para cualquier epsilon positivo, la diferencia se puede hacer menor o igual que epsilon. Como es una fórmula universal con una implicación, introducimos como variable epsilon y a la hipótesis le vamos a dar el nombre h -exilón. Y eso se hace con la táctica intro. Bueno, pues ya tenemos el epsilon y el h epsilon. Y tenemos que demostrar que el valor absoluto de a menos b es menor o igual que eso Bien. Utilizando la hipótesis que el límite de u es a y usando en lugar de epsilon la mitad, el epsilon partido por 2, voy a hacer como siempre, voy a mostrar eh, la definición, aunque después la, lo quite, un desplegar, la definición del límite en HA. Bueno, aquí tengo ya la definición del límite. En fin, lo voy a poner mejor aquí que se ve la línea completa. ¿Y qué es lo que significa el límite? Bueno, pues para cualquier número podemos hacer la diferencia. Ahora, si en lugar HA es la hipótesis. Si en lugar de epsilon cojo el epsilon partido por 2, para poderlo aplicar tengo que garantizar que epsilon partido por 2 es positivo. Bien, pero hay un lema y por eso lo pongo aquí. Hay un lema que dice que si un número a es positivo, la mitad también. Bueno, pues ¿Y cómo sé yo que éxilo es positivo? Por pues la hipótesis H, éxilo. Luego si aplico este lema a H en éxilo, ya tengo la condición de que éxilo partido por 2 es mayor que 0. Y al aplicarlo, pues lo que me va a quedar es una fórmula existencial. Esta fórmula de aquí. Bien, ¿y cómo eliminamos el existencial? Utilizando la táctica de caso. En lugar de N, voy a llamarle... NA. Y la condición, esta condición de aquí, que para todo n que sea mayor que n el valor absoluto de un menos a es menor o igual, que epsilon partido por 2, es lo que voy a llamar h n Ya lo tengo aquí. ¿Vale? Bueno, esto dije que era solo para que se viera, pero que no es necesario. Y lo mismo que he hecho con la hipótesis h a, ...pueda ser con la hipótesis HB. Exactamente igual y entonces también tendré que hay un número NB... ...a partir del cual la diferencia, el valor absoluto de la diferencia... ...UN-B menos es menor o igual que epsilon partido por 2. Bien, y yo lo que quiero es recordar... ...aquí está el objetivo que A-B menos es menor que epsilon Hombre, ya está claro cómo voy a hacer, porque al fin de cuentas es casi sumando las desigualdades y ya está. Pero como esta es a partir de NA y esta a partir de NB, cojo como N, sea N, el máximo de NA y NB. Mira que esta acción introduce N y tendremos una hipótesis más que N es el máximo de NA y NB. En estos momentos, para no para que no se vaya, vaya creciendo tanto las listas de las hipótesis las que ya no necesito las voy a ir quitando por ejemplo, ya he usado la HA y la HB que es el límite de UHA entonces esas las puedo eliminar voy a decir que la elimine y veréis que estas dos hipótesis, fuera ya eso no la tengo bueno eh, ahora eh, esta Expresión, la H, me voy a leer a esta hipótesis, fijarse esta hipótesis. Esto me garantiza que para cualquier n mayor o igual que na, o n menor, o n menos a en valor absoluto, menos igual que decir un partido por 2. Pero, ¿qué pasa si sustituyo este n por el n que es el máximo de los dos? Hombre, me faltaría demostrar que n es mayor o igual que na, pero como. N mayúscula es el máximo, N mayúscula es el máximo de los dos. Hay un lema que me dice que el máximo siempre es menor o igual que el primero, que es lo que necesito. Entonces, usando ese lema, el LE -E, es menor o igual, el máximo que el de la izquierda. Bueno, ya está, no hace falta que le ponga las hipótesis, porque, vamos, no, las variables, porque el sistema lo puede. Deducir. Entonces, si especializo, en lugar de HNA, lo que me va a quedar es que en valor absoluto U, N mayúscula menos a menor o igual que épsilon partido por 2. Observad cómo se va a transformar esa condición. Ya la tenemos aquí transformada. Y análogamente con la HNB también la especializo y ya me queda esto. Bien, pues. Ahora que con estas dos, en fin, a partir de este momento también podía haber borrado el n, porque ya el n... Bueno, pero lo dejo. Lo que necesito es demostrar esta desigualdad usando la hnA y la hnb. Bueno, pues lo voy a hacer como un cálculo. Empiezo en la parte izquierda, a menos b. Hombre, aquí qué es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es sumarle y restarle udn pero si le sumo y le resto un número, esto sigue siendo igual y esa es una propiedad de los anillos no hay problema y ahora, el valor absoluto de una suma por el, hay un lema el valor absoluto a de suma el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B bueno, pues si aplico este lema pues ya tendré que es menor o igual que a menos un, más un menos b. Bien, aquí lo tengo, le tengo que dar la vuelta, en lugar de a menos un, lo que necesito, porque es lo que tengo aquí, darle la vuelta a la suma. Pero hay un lema también, que es el que puedo utilizar para reescribir, que dice que el valor absoluto de a menos b es igual al valor absoluto de b menos a. Bien, pues reescribo con ese lema. Ya tengo estos dos y, ahora, y, por, y, y además, como un menos a es menor o igual que epsilon partido por 2 y un menos b es menor o igual que epsilon partido por 2, bueno, pues si tengo dos desigualdades, también hay un lema que se llama menor o igual de la suma, que si a es menor o igual que b y c es menor o igual que d, entonces. A más C es menor o igual que B más C. ¿Quiénes son las desigualdades que necesito? Pues la que necesito es HNA, esta es la que me garantiza la primera, y HNB. Bien, y lo último es que tengo épsilon partido por 2 más epsilon partido por 2, pero eso es épsilon. Porque hay un lema que dice que la suma de A partido por 2 y A partido por 2 es A. Bien, pues ya hemos terminado nuestra primera demostración. En esta demostración vamos a intentar simplificarla pero ligeramente. Veis que hay cosas que podría haber simplificado, o mejor dicho, haber no solo por acortar, sino haber eh, dejado eh, dejar para que el sistema lo haga de forma automática, sin especificar tanto. Vamos a irlo viendo. Voy a poner... Control, X, 3. Esta era la, mi primera demostración. Vamos a irnos aquí, donde me empieza la demostración. Y ahora vamos a ir viendo en la segunda qué cosas... Pongo aquí para que esté una al lado de la otra. A ver, ¿qué cosas esto he podido cambiar? Aquí le he dicho el nombre del lema. Le he dicho la mitad... Eh, vamos. El lema de que me dice que la mitad de un número positivo es positivo. Aquí, ¿qué es lo que he hecho en la segunda demostración? Pues lo he dejado que lo haga por la aritmética lineal. En, en el siguiente paso lo mismo. Aquí le he dicho que es por la mitad del positivo y aquí por la aritmética línea. Después, en, a la hora de, de especializar, le he dicho que era usando el... Eh, el lema de que el izquierdo es menor o igual que el máximo. Aquí en lugar del lema, también le he dicho por el método Fini, que método automático. Y en el siguiente lo mismo. En lugar de eh, el derecho menor o igual que el máximo, lo he dejado automáticamente. Y ya en la parte de cálculo, vamos a ir aquí a la parte de cálculo, Veis que los tres primeros pasos son iguales y aquí lo que he hecho ha sido agrupar los dos últimos pasos. Estos dos pasos los he agrupado, ¿por qué? Porque en el primero le he puesto el nombre del lema la, y las hipótesis y en el segundo, el nombre del lema. Bueno, pues esto también se puede hacer por aritmética lineal, eso sí, la aritmética lineal ampliada con la hipótesis HNA y HNB. Y con esto, pues termina la demostración y también termina el vídeo. Y eso es todo por ahora.